¡Está inventando! ¡Aguanta uno! Y hay un otro así con K de alto. Hay que ir igual con cabeza, así que. Sí, sí, no con... Vamos, empezamos de crack. puta madre. Oye, te hecho caso, ¿sabes por qué? por qué? con cabeza. Muy bien, bro. yo vine aquí a ver si encontraba el dinero. No está, ¿no? No. Es, la, es en la casa de al lado, ah, ahí. No, no, era en esa. Ah, vale. Ah, vale, vale, ya la has mirado. ¿no? Sí, sí, ya. Hay un enemigo cerca. Están aquí abajo, enseguida. No sé. Uh. Una huevadiña con amor. Oh, un poquito, sí. Hay más gente, hay más gente. un no eh. equipo entero más. Uh, me acaban de echar un molotov. De detrás de cargo. Están en el, en el barco. Arriba a de la derecha. dónde está el del... Del barco, no lo veo. No veo el del barco. Venga, se nota que hacer. No. Vamos a comprar armas, ¿no? ¿Tenía? Yo dejo dinero, entiendo Son dos estos de gente. A la verga ¿Dónde está? ¿Estaba vacilando a todos? No de la grandísima puta! ¿Qué haces? Deje dinero en tienda para. Sí, pa... voy, voy, voy. No, tranquilo, no hay piso. ha quedado arriba del techo. Y vamos a matar a esta gente que está por aquí. No, no, no. La verdad, que sí son malos, tú. No hay, hay que mentir. Hay que mentir. se va y las lobbies son más fáciles. Ahí está la peña ahora. ¿Tienes más gente por ahí? Eh, me está reventando. Me uno. Vale, y arriba, el de arriba. No sé exactamente dónde arriba, pero arriba. Ni idea. Más gente allí. Madre mía, la aim no tengo en la caca, ahora. Vale, vale. Gente cayendo arriba de todo. Los de bien, ¿no? Sí, de los deben. Y vamos a acabar un preciso. No hay más la Vale, dice mi madre. No sé qué, a comer. No está la pulgasa ni esta. Tu puta madre, me he hecho una más. No, pues muy bien, nosotros estamos en partida. Estamos en partida. Realmente, no. esto está bastante bien como entrenamiento, eh. No te voy a mentir. Hombre, este, verdad, modo. Que sí. ¿Este modo, tío? Armored es una, una mierda, bro. <risa> no me va a guapo, sí. Hola, wey, grande, me tienes ni paso, tú. ¿Practicas? Tío. No sé, vas practicando por ahí las cosas como. Bro, pero, pero este sniper. Van. Vamos a ver. Dios, que no me fallas un tiro, tú. Esa práctica me lo meto por el alto. Hay un tío vez, por no. allá, no sé, fastidiando con Dios. el sniper. El suco tiene 1400 y pico, win ya. 1456. El tío, el tío sin apoyar me ha reventado la puta cabeza. Voy a rematar no a rematar. Con una Milano. A ver. Ah, no, con la DPD esta. Edu, al final lo va a conseguir eh, el suco con este modo. No tiene recoil, el tío. Va a conseguir que... Con 5,02 de cabeza, tiene ya. Muy se bien. queda um, 550 el top 1 de España, que es lo que él quiere. Y va a llegar a 6. Claro que voy a llegar a 6. De lo que se haga el tripote si tiene 40 de nadie diario. El hijo de la gran puta. En top, aquí, aquí. Tracking enemy. Tracking enemy. ¿Quién coño tiene 40 de calle diario? Es que hasta en este modo difícil sí, es difícil hacer 40 de calle de diario ¡Otra puta vez, tío! ¡Otra puta, ¿Otra ¿Otra puta vez! Hombre, no. Es. No, no caigas ahí Otra vez voy a ir, espérate, voy a ir otra vez Este es este puto motor, me escuché mi 704 win, bro ¡Gloro! Ah. Bueno. Esos están en el pote de agua, no, vale. Hay que matarlos del frente. Vale, sí, sí. Hay uno en la. en la del agua. Se tiene venga, que mover. Otra más, venga, otra más. Está aquí, está en vuestra esquina, eh. Está cerca, eh. Joder, sí, tú. Sí, sí. Estos son tryhards. Aquí, aquí, aquí, este. este. No, ya, ya este tengo sabe un... mucho. El Citrus, Citrus, Sabe muchísimo, tío. Nah, pero yo no puedo hacer nada, estos saben. Estos saben jugar. Es eso. No, no es que sean sí. hackers, sino que saben jugar. Citrus tiene 0.54 de cabeza ¿Saben jugar? 054 y 168 kills en total. 13 kills para la basura. Este pavo lleva todo.